chicos, estoy en, en mi oficina y en este momento está lloviendo, hay, hay una tormenta con rayos y truenos y, y, y bueno, me gusta a veces me gusta estar eh, en casa y que haya una tormenta afuera, pero bueno, estoy mirando mi ordenador, tengo un ordenador aquí que es el ordenador que uso para editar los vídeos me ha costado este ordenador mil, mil euros algo así entonces no, no es un, un ordenador muy caro pero tampoco es un ordenador barato pero tiene un buen CPU tiene mucha fuerza y, y es, es bueno para editar vídeos pero hace cuestión de dos semanas Entré en mi oficina por la mañana y encontré lo que se llama la pantalla azul de la muerte que ponía algo que no, no, sé, no se podía reiniciar y, y algo así. Pues la verdad es que entré en pánico porque porque tengo dos otros ordenadores y un ordenador el otro desde ese ordenador puedo editar vídeos, pero tenía un montón de información en el ordenador y encima no había hecho ningún backup entonces eh, muy mal de mi parte pero pensé, pensé vale a lo mejor a lo mejor es algo pequeño y encontré un chico en, en Cabanillas que está, está a media hora de, de mi casa y el chico hizo un trabajo fenomenal, tuve que, que reponer eh, Windows, no me gusta nada Windows. Eh, eh, también el disco duro, había dos sectores que, que no funcionaban Total que no he no ha podido recuperar ni un, ningún dato nada nada nada y he tenido que empezar de nuevo ¿cuál es el problema no hay no hay mucho problema pero muchos de los vídeos de ser socio y de chopen talk estaban en el ordenador pero ya están en YouTube también pero pero, pero, es mucho mejor tener una copia porque nunca se sabe, ¿no? nunca se sabe entonces ya tengo el trabajo de ir bajando los vídeos de youtube a mi ordenador pero muy mal, pero esta vez he decidido no enchufar el ordenador a internet entonces no lo voy a hacer, ¿por qué? porque yo he notado que con cada actualización de Windows el ordenador ha ido mal al día siguiente, pero para siempre. ¿no? Eh, las actualizaciones de Windows, ah, ah, no, no puedes pararlos, pararlas, es imposible. Pasan y eh, me he metido en Internet y he hecho todos esos trucos para que no pase y ha pasado, entonces ya este ordenador no se enchufa a internet, uso los otros ordenadores para hacer otras cosas y este ordenador es nada más, es el, el caballo trabajador para editar los vídeos y nada más, pero bueno entonces el chico ya conozco un chico y es, es un informático muy bueno y súper amable así que voy a usarlo más en el, en el futuro pero espero que no que no sea pronto eh, y también he comprado dos discos duros de 2 terabytes lo, los dos discos para luego tener un backup de todos los ordenadores eh, Semanalmente, creo, cada semana. Mejor, ¿no? Y he aprendido esta lección unas cinco veces. O oh, no he aprendido esta lección unas cinco veces. Pero esta vez sí, voy a, voy a hacerlo, dice Gordon. Y vamos a ver. Vale, chicos, que, que tengáis un buen fin de semana. Y nos vemos la semana que viene. Oh, y por cierto, muchas gracias por los comentarios sobre el último vídeo sobre Dios. Y, y comentarios muy distintos. A veces la gente dice que no, no hay Dios. Otras personas dicen, no, no, no, la Biblia está bien. Y otras personas dicen que, que están de acuerdo conmigo. Perfecto. A mí me encantan las opiniones distintas. A mí me encanta. Es, es lo que hace que la vida sea mucho más interesante. Diferencias de opinión, debates y conversaciones. Y así deberíamos ser, deberíamos actuar. ¿Sabes? Es muy bonito que la otra persona tenga una opinión distinta. Es, es la, la chispa de la vida. Cuando, si tú hablas y todo el mundo tiene la misma opinión, deberían sonar la alarma. Porque tú sabes en ese momento que la opinión no es suya. Cuando mucha gente tiene la misma opinión, pues esa opinión viene desde afuera y no desde adentro. Porque somos individuos, somos muy distintos y deberíamos tener opiniones distintas, en mi opinión. A lo mejor, a lo mejor tienes otra opinión sobre eso y está bien. Vale chicos, hasta luego, adiós.